terminando el año, un año con mucho trabajo, con muchos desafíos, con muchas cosas que hicimos juntos. Un trabajo legislativo importante, trabajo político también muy importante. Este año muchos de ustedes fueron protagonistas en lo que dimos en llamar que tiene tu barrio para decir? Una experiencia muy linda que nos llevó por muchos barrios de Montevideo. Nos permitió tener ese contacto mano a mano, ese encuentro y escuchar los problemas que, que se viven a diario en, en los distintos barrios de nuestra capital. Un año donde también trabajamos en lo partidario y pudimos, eh, por primera vez en la historia, además, eh, por lo menos en la historia reciente, tener un candidato intendente proclamado bastante tiempo antes, como es el caso de Nay Castillo, que ya está armando equipo, que ya está trabajando ...para generar la mejor propuesta para Montevideo, para poder cambiarla y mejorarla. Quiero, en estos breves minutos, invitarlos a que pensemos en el 2014. Pensemos en Uruguay, pensemos en Montevideo. Pensemos en cómo, entre todos, podemos mejorar la realidad que tenemos. Mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Mejorar las formas de convivencia que lamentablemente este también ha sido un año bastante negativo en cuanto a la convivencia, la violencia, la inseguridad. De todos nosotros depende que podamos tener un gran año. De todos nosotros depende que el año que viene estemos teniendo un encuentro como este de saludo, de cierre, de fin de año, miremos hacia atrás y veamos que ha sido un gran año. Tenemos un año muy especial, el 2014 es un año de elecciones, tenemos una elección interna el 1 de junio a la que invitamos a todos a acompañarnos a votar nuestra lista la Día 520 para acompañar a Pedro a la Presidencia de la República. Los vamos a estar invitando en octubre para votar la 10 para consolidar una gran bancada legislativa de Vamos Uruguay, del Partido Colorado y luego en noviembre en el horataje elegir por Pedro para que el Uruguay sea cada vez mejor. Y esa es la invitación que les hago. Les deseo lo mejor, que estén con su familia, que compartan, que miren hacia atrás y hagan el balance, pero sobre todo que miremos hacia adelante, que miremos el futuro. El futuro depende de nosotros y somos nosotros los padres de nuestro porvenir. Hasta la próxima.